bueno pues en esta serie de vídeos vamos a aprender a hacer esta Kame house es un proyecto personal que hice hace unos meses cuando estaba aprendiendo blender desde principio prácticamente sin tener ni idea y bueno fue mi primer proyecto individual y bueno quería traerlo de nuevo para hacerlo mejor y así pues lo aprendemos todos vale así que voy a hacer una serie de vídeos en las que vamos a modelar la casa directamente vamos a hacer todo el entorno texturizar vamos a hacerlo absolutamente todo desde cero de acuerdo y espero que al final tengamos un resultado mejor que este también el resultado final va a tener una animación pequeña pues como queramos ¿no? y vamos a intentar meter algunos elementos voy a intentar que el tutorial no sea muy largo pues empezamos para este proyecto vamos a utilizar un blueprint estos son una serie de imágenes que nos muestran desde todas las vistas todo nuestro objeto para que podamos modelar perfectamente de esta manera vamos a poder modelar la parte frontal la trasera la otra lateral sin ningún problema teniendo referencias de absolutamente todo el objeto os dejo el enlace para descargarla en mi twitter o si no podéis ir a descargarla directamente desde la fuente donde la he cogido, que os la dejaré también en, el, en la descripción, ¿de acuerdo? Eh, si no tienes Blender instalado, pues tienes que venir a Blender.org, darle a Download Blender y de descargarte pues la versión del instalador que tú quieras. Y luego si me quieres apoyar también podéis seguirme en mi página de cults en cults 3 dcom en mi usuario, en Usuarios e Iconer, si le dais a Seguirme, eh, pues esto me ayuda bastante para que mi página tenga más posicionamiento dentro de la web, ¿vale? Aquí tenéis los modelos 3D que hago para impresión 3D. Y bueno, si le dais a seguirme, me hacéis un gran favor. Y ya, si me queréis comprar algún modelo, pues me hacéis muy feliz. Pero bueno, como veis, también hay algunos que son gratuitos. Así que nada, lo dicho, vamos a comenzar y gracias. Pues vamos a Blender y vamos a abrir un proyecto nuevo. Vale, pues abrimos un nuevo general en Blender y tenemos que venir a la vista frontal. Las vistas frontales las podemos elegir en uno o dándole a aquí. Vale, yo suelo utilizar el Numpad este es el número 0 que nos lleva a la cámara y este sería el 1 que nos lleva a la vista frontal la vista frontal es como veis menos y si le damos a la tecla número 3 en el numpad nos lleva a la vista lateral y si le damos al 7 nos lleva a la vista de arriba a la vista superior vale esto para este tutorial va a ser muy importante porque vamos a estar utilizando todo el rato las vistas así que acostumbrados a trabajar siempre con las vistas para ser más precisos en el modelado vale vale si no tenéis numpad podéis venir a edit preference y en input podéis eh, seleccionar lo de emular numpad lo único que bueno yo no lo recomiendo porque luego hay algunos atajos de teclado que no funcionan correctamente así que prefiero utilizar el numpad Si no, pues siempre podéis utilizar esto de hecho a mí me vais a ver también utilizar el gizmo este gizmo, si no os aparece lo tenéis aquí vale en esta flechita que parece un arco con flecha pues le dais aquí y aquí tenéis el ritmo muy bien pues eh, seleccionamos la vista frontal seleccionamos todo con la tecla a y eliminamos todo vamos a añadir nuestro blueprint con shift a imagen de referencia buscamos el blueprint y cuando ya tengamos nuestro blueprint pues esto lo tenemos que acomodar dentro de la escena vale como vamos a estar trabajando en la vista frontal y en la vista lateral tenemos que colocarlo en sitios donde no nos molesten otra cosa que tendríamos que mirar sería las escalas pero bueno primero vamos a acomodar el blueprint y luego ya escalamos a nuestro gusto vale pues vamos a moverlo y y este lo vamos a duplicar lo dejamos en el sitio del duplicado con el clic derecho del ratón y ahora vamos a rotarlo con la tecla R 90 grados en Z vale ahora ya tenemos nuestro blueprint en dos vistas muy bien y ahora consiste básicamente en colocar un cubo que va a ser nuestra casa y hacer match con las dos vistas para que miremos desde la vista lateral y tengamos la misma vista que aquí, es decir, hacer coincidir nuestras casas con sus vistas, ¿vale? Así que bueno, esto es un trabajo un poquito tedioso al principio, pero luego nos va a facilitar mucho el trabajo de modelado en general, así que vamos a, vamos a hacerlo. Vale, yo la referencia que estoy utilizando es ahora mismo el 3D Cursor, que es esta pelotita de aquí. Eh, esto es el lugar donde aparecen todos nuestros objetos cada vez que introducimos uno nuevo en la escena. Es decir, que este va a ser el centro de la escena, así que si ponemos más o menos la casa en el centro del 3D cursor, pues nos va a servir de referencia. Eh, necesitamos que sea un tamaño más o menos realista, esto es importante para, para modelar para que afecte luego bien la luz. Es decir, si nosotros estamos modelando una casa y estamos haciendo una casa de, no sé, eh, 60 metros de alto... ...que no corresponde con la escala real... ...luego a la hora de poner luces... ...las luces no van a afectar al objeto de manera natural... ...bueno, no van a afectar bien las luces... ...y las texturas lo mismo... ...van a aparecer distintas, ¿vale? Entonces es importante que intentemos adaptar la escala... A, ...a la escala de tamaño real... ...como tenemos un cubo de referencia que mide 2x2 metros... ...pues esta casa puede medir 4 o 5 o 6 metros... ...vamos a poner que mide de alto... ...entonces eh, la casa tendría que ser de 6x6... ...tendría que ser algo así... Vale, aquí en ítem podemos ver toda esta información, entonces una vez seleccionamos los 6 metros que hemos dicho que va a medir nuestra casa, ya podemos colocar el tamaño de nuestra casa a nuestro gusto, del blueprint a nuestro gusto y así tendremos una escala más o menos apropiada. vale Y después de tener nuestro, nuestra casa ya más o menos acomodada... Vamos a ir a la vista lateral y vamos a ponerle la vista lateral. Es decir, si la vista frontal es esta, la parte que vemos desde aquí sería la parte derecha. Y la parte derecha debería corresponder con esta de aquí. Y ahora venimos a la vista lateral y en la vista lateral pues acomodamos, hemos quedado con que era esta parte de aquí y movemos nuestra casa a la altura de nuestro cubo. Vale, pues ya tenemos nuestra escena más o menos colocada para poder empezar a modelar. Ahora, si nos venimos a la vista lateral, tenemos nuestra casa lateral y si nos venimos a la vista, a la vista frontal, tenemos nuestra vista frontal y así pues nos facilita mucho el trabajo de modelado. Pero bueno, primero vamos a darle las formas generales, que es como hay que modelar siempre. Primero, a las imágenes les vamos a bajar un poquito la opacidad. Si pinchamos en la imagen y venimos al icono de la imagen, podemos pinchar aquí en, op en opacidad y en opacidad vamos a bajar la opacidad. Esto es para que sea semitransparente y podamos ver a través de nuestra imagen de referencia. Y con esto lo mismo, venimos a la vista lateral, vamos a imagen y en opacity pinchamos y reducimos. Y ya con la imagen reducida podemos trabajar más cómodamente. Ahora venimos a modo edición y podemos escalar en Z. También para poder ver nuestra referencia a través de nuestro cubo, pinchamos en el rayos X que está aquí arriba. Y así podemos hacer match más fácilmente con el, el tamaño de nuestra casa. Vale, Entonces pues vamos en modo edición, vamos escalando en X y en Z, perdón desde la vista frontal hasta hacer match entonces yo voy a traer el tope de mi cubo hasta esta altura porque luego el pico lo voy a hacer de otra manera vale entonces vamos a hacerlo me cojo eh, esta cara pinchando caras en la parte superior izquierda aquí podemos pinchar caras, aristas o vértices pues pinchando caras, si pincho la tecla 3 de mi teclado, selecciono las caras pincho la de arriba y desde la vista frontal puedo venir con la tecla G Z y traerme el techo a la altura que me interesa entonces voy a escalarlo un poco, bueno voy a seleccionarlo todo con la tecla A y escalo un poco en X, encima de esto vamos a poner luego unos tablones y los tablones van a tener cierto grosor, entonces bueno pues nuestro cubo tiene que tener un poquito menos y luego el zócalo también se lo vamos a. A añadir de forma independiente. Volvemos a modo objeto y vamos a duplicar este cubo. Lo vamos a mover en modo edición, vamos a escalarlo en Z y nos lo vamos a traer a la base. Y en esta base lo vamos a escalar en X y ya tenemos nuestro zócalo. Luego, desde el lado lateral, podemos acomodarlo igualmente, ¿de acuerdo? O sea, si veis que no encaja perfectamente, esto pueden ser por dos cosas, ¿vale? Ahora mismo lo he ocultado con la tecla H. Si os pasa, si os pasa que le dais al H accidentalmente, es que lo habéis ocultado. Podéis venir aquí y darle a este ojo. Y en el ojo vuelve a aparecer y si no, la tecla H lo esconde, con ello seleccionado lo esconde y con ALT H deshaces todas las, eh, todo lo que hayas escondido. Vale, lo que os estaba diciendo, si tenemos aquí el cubo y vemos que el cubo no nos encaja perfectamente, bueno, primero hay que escalar en Y como porque la, la vista de la Y no la vemos desde, desde la vista frontal, entonces escalar la Y es importante desde aquí. Entonces, si luego nos vamos a la de enfrente y vemos que no hay match, es porque una de dos, porque no hemos hecho bien el match, como veo yo aquí, o bien porque la imagen no es perfecta. La imagen puede no ser perfecta también, o sea que vamos a asumir que la imagen es perfecta, entonces vamos a llevarlo abajo y ahora si nos vamos a la vista lateral, vemos que no encaja perfectamente. Así que bueno, vamos a tener que trabajar un poquito de manera imprecisa, pero bueno, da igual porque el resultado va a ser bueno igualmente. Ajustamos al tamaño que queramos y ya tenemos un zócalo. Vamos a, a seleccionar el zócalo y el zócalo lo mismo, le vamos a dar en Y, le vamos a dar el tamaño que queramos. Y ahora vamos a quitar el rayos X y vamos a ver que ya tenemos, pues una forma bastante básica de nuestra casa cada uno se os pueden ocurrir mil maneras de llegar a conseguir la misma forma de la casa yo estoy suponiendo que vosotros sois novatos completamente novatos entonces estáis siguiendo un tutorial paso a paso porque no conocéis el programa si conoces el programa tú tendrás tus formas de modelar seguramente vaya vale entonces vamos a seleccionar la cara superior y desde la vista frontal vamos a darle una extrusión la extrusión para cancelar el movimiento vamos a pinchar con el botón derecho del ratón y se queda en el mismo sitio. Parece que no ha pasado nada pero si le pinchamos a la tecla G vemos que sí con control R hacemos el corte y luego cancelamos el movimiento con el botón derecho y se queda justo en el medio de esta forma ahora podemos seleccionar este eje superior y con la tecla G venir en Z y hacer el tejado luego para que nuestro tejado quede en su sitio pues podemos seleccionar estos dos ejes y los vamos moviendo a su sitio vale yo por ejemplo los voy a aproximar bien y ahora vuelvo a coger este de aquí y con la GZ pues lo mismo lo llevo hasta arriba y ya tenemos básicamente la forma del tejado hecha ahora ya tenemos esta forma vale para hacer esta ventana por ejemplo podríamos hacerle un inset a esta cara esta cara de aquí seleccionamos la cara frontal y podemos hacer un inset con la tecla i la tecla y pues hacemos un insert y con la cara seleccionada podemos con la tecla g movernos exactamente igual a través de nuestra geometría entonces eh, vamos a mm, hacer un match a donde pues, donde está la, la ventana aquí por ejemplo luego ya las marquesinas ya nos las inventaremos vale voy a hacer un SZ. z entonces eh, como las ventanas suelen salir hacia afuera pues eh, lo que voy a hacer es desde la vista lateral voy a hacer una pequeña extrusión y ahora voy a hacer otro Inset con la tecla I. Y ahora ya tengo el marco. Y ahora otra vez desde la vista lateral con la tecla 3 voy a hacer una extrusión, pero esta vez hacia adentro. Vale. Y ahora ya tenemos, vamos a volver al modo sólido para verlo mejor, ya tenemos pues el marco de nuestra ventana. Si queremos, a este marco le podemos añadir un bebel, porque normalmente las, eh, estas cosas suelen tener ciertas esquinas redondeadas, aunque no sea mucho, ¿no? Entonces, para hacerle un bebel a estas aristas, podemos seleccionar con la tecla 2, vamos a pinchar la tecla Alt, pinchamos este loop y con Shift presionado y la tecla Alt vamos a volver a pinchar el loop externo y con Control-V, un bebel pues puede ser de dos cortes o de tres o de los que sea. Cuanto menos polígonos metamos, casi que mejor. Yo lo voy a dejar de dos. Vale, pues ya tenemos nuestra ventanita. Ahora vamos a ponerle la puerta, ¿no? Ya que estamos. Con la puerta vamos a hacer exactamente lo mismo. Venimos a modo edición y en modo edición con la selección de caras seleccionamos esta cara inicial y vamos a hacer la puerta. Eh, desde el modo edición... Con las puertas, o sea, con esta cara seleccionada vamos a hacer otro inset. Eh, el inset, eh, cuanto más lejos estéis del punto del origen de la cara, mejor. Y SX, IGX para ir haciendo el match, ¿vale? Vale, SX. Y ahora podríamos seleccionar, por ejemplo, este eje simplemente y con la regla GZ, pues llevarlo a su sitio. Más o menos vamos a imaginar que está aquí la puerta, ¿no? No sé, más o menos. Ya está. Vale, vamos a hacerle un corte a la puerta, pero como esta puerta, si le hacemos un corte se nos hace a toda la malla, eh, podríamos hacerlo de varias formas. Podríamos, por ejemplo, venga, sí, Voy a hacerlo así y así vamos a separar la puerta. Así vemos más herramientas. Vamos a duplicar esta cara y vamos a darle la tecla P y vamos a pinchar Separate Selection y ya tenemos una puerta nueva, ¿vale? Ahora la puerta es un objeto nuevo. Ahora esta puerta, en modo edición, si pulsamos Ctrl R, podríamos hacer dos cortes y, por ejemplo, traérnoslos aquí, porque yo me imagino que aquí hay un este y aquí hay otro corte, aunque no se ve. Y de esta forma podríamos seleccionar caras, seleccionamos las tres caras y hacemos un inset en cada cara. Si pulsamos una vez inset se, se va a hacer el corte así. Si pulsamos dos veces la tecla y latina se nos hacen de forma individual y luego podemos llevarlo a su sitio y los escalamos en X vale, ajustamos las caras en su sitio y luego pues, podríamos por ejemplo hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? seleccionar las caras del marco eh, vamos con la tecla shift pinchando cada una de ellas y ya las podemos extruir y de esta manera pues tenemos la puerta igual que teníamos nuestra ventana ahora también podríamos aplicar un bebel al marco de la puerta así que vamos a hacerlo vamos a seleccionar los ejes y con ellos seleccionados vamos a presionar alt con shift seleccionamos todos los loops de en medio y luego todos los loops para seleccionar toda nuestra geometría vale cuando tenemos esta serie de artefactos aquí hacer un bebel puede ser conflictivo y si hago control bebel ahora veis que tengo ahí unos ejes que parece que se dan la vuelta para que no se den la vuelta y que no hagan esas cosas extrañas y si pulsamos la tecla c hace clip que se llama entonces va a llevar el bebel hasta el máximo que pueda antes de que se empiecen a montar todos los ejes esta puerta no encaja muy bien con, con nuestra geometría vale, ahora para que no clipe esta puerta que está clipeando pues vamos a moverla un poquito hacia afuera G -Y. movemos un poquito hacia afuera para que no esté clipeando vamos a dejarlo más o menos pegado y ya tenemos nuestra puerta. Muy bien, pues poco a poco vamos consiguiendo que esto vaya pareciendo una casa. Vale, ahora desde la vista frontal vamos a hacer el porchecito. Para hacer el porchecito vamos a añadir los elementos que nos hacen falta. Aquí nos hace falta, por ejemplo, un zócalo más ancho. Así que podríamos... Duplicar este y desde modo edición seleccionamos todo y lo escalamos en X, lo escalamos en Y y vámonos a la vista frontal y vamos a traérnoslo a nuestro sitio. También nos lo podemos llevar hasta aquí y ahora en rayos X con los ejes seleccionados podemos seleccionar todos los ejes laterales y con la tecla G en X llevarlo hasta el final. Y lo mismo con la parte inferior, si queremos subir este zócalo un poco pues también podríamos. Ahora vemos que nuestro zócalo está desde la vista lateral vemos que está en el medio de la casa, para ello lo movemos al frontal, nos lo traemos aquí al frontal y veis que no, no, no encaja perfectamente la parte frontal con la parte lateral. Vale, pues escalamos un poquito la imagen porque si os fijáis el tejado aquí no nos llega hasta arriba, pero es que aquí tampoco lo hemos llevado hasta arriba, así que bueno, de esta forma luego nos lo podemos apañar. Ahora parece que encaja más o menos mejor nuestra, nuestra casa y de esta forma pues podemos volver a coger nuestro zócalo con los rayos X activados y traemos esto en Y hasta aquí. Vale, para hacer el, el porchecito superior eh, lo que podemos hacer es duplicar este mismo zócalo, duplicamos, lo movemos a la parte superior y desde el modo edición eh, podemos escalarlo en Z, seleccionándolo todo con la tecla A, seleccionamos todo, lo escalamos en Z y lo mismo que antes, podemos seleccionar los ejes inferiores, llevarlos hasta abajo. Vale, y desde la vista lateral pues vamos a hacer lo mismo. Desde la vista lateral GZ nos lo traemos y desde aquí pues le podemos dar GY para moverlo como queramos. Y luego para hacer esta forma tenemos varias maneras. Yo lo que voy a hacer es seleccionar este eje y desde la vista lateral con el eje seleccionado voy a hacer GG, GW y ahora solamente se me mueve el eje en línea recta y ya la llevo hasta el otro eje y listo, ya tengo mi pórtico hecho vamos con las columnas, desde la vista frontal vamos a volver a activar la transparencia añadimos un cubo con Shift-A y nos lo traemos al sitio podemos escalarlo nos traemos el cubo a su sitio en la vista lateral en la vista frontal también y desde el modo edición, vale, para hacer esto que acabo de hacer esto de traértelo con un... al mismo sitio es decir, si yo selecciono esto y quiero verlo si presiono el punto que hay en el numpad, en el teclado numérico, voy directamente al objeto. ¿Vale? Esto también es útil para encontrarnos dentro de la escena. Vamos a seleccionar las caras de nuevo. Seleccionamos la cara superior. Y aquí vamos a... Eh, primero vamos a hacerle con la tecla G hasta aquí arriba. Y aquí yo creo que vamos a hacer una extrusión. La vamos a dejar en su sitio y vamos a hacer un inset. Y desde el principio, desde la vista frontal de nuevo, vamos a hacerle una extrusión en Z vamos a hacer otra extrusión en Z pero vamos a cancelar y vamos a hacer otro Inset y desde la vista frontal pues volvemos a hacer la extrusión hasta arriba hasta que toque con el pórtico. Vale, pues ya tenemos nuestro pórtico hecho y ahora vamos a duplicarlo desde la vista frontal Shift de X y nos lo traemos a su sitio y ya tenemos el pórtico Vale, pues ya nos queda menos para terminar la base de la casa. Vale, pues vamos a continuar con nuestra casa y vamos a ir a la visión X-1. Ok, ahora nos encontramos con el problema de que esta referencia nos está tapando. Además necesitamos otra referencia aquí. Vamos a duplicarla y nos la vamos a llevar en X a su lugar. Y esta la vamos a ocultar. Si os acordáis, le damos a la tecla H y se nos oculta. Vale, entonces ahora venimos a esta vista y tenemos que colocar la casa correspondiente. Necesitamos poner esta vista entonces para ello necesitamos rotar en z 180 grados porque ahí teníamos la imagen invertida y prácticamente se nos queda en una posición adecuada recordamos que el pórtico estaba bien colocado así que lo ponemos a la altura del pórtico que es nuestra referencia entonces vamos ahora a seleccionar nuestra casa y seleccionamos la cara del tejado volvemos a la vista frontal y vamos a repetir operación vamos a hacer un inset vamos a colocar el inset en su sitio vale con los ejes seleccionados lo mismo gz y ahora tendríamos eh, alguna aquí tenemos que pensar un poco cómo hacemos esto vale aquí lo que nos ha pasado efectivamente es algo que no queremos eh, para mover en gz aquí tendríamos que hacer gg z efectivamente para que no nos pase eso que me ha pasado a mí eh, venimos a nuestra vista y en lugar de mover con gz lo que nos provoca esa deformación hay que darle dos veces a la g y ahora tenemos esto ahí perfecto bueno perfecto todavía nos queda un poquito por trabajar vamos a venir a la vista frontal vamos a seleccionar esta cara vamos a ver desde la fi... desde la vista frontal vamos a extruir en x vale y para colocar este plano en su sitio vale para que se nos quede recto tenemos que darle a escalar con la tecla s vamos a escalarlo en x y pulsamos la tecla 0. se nos coloca en una posición vertical y ya con la tecla g en x podemos seleccionar su lugar muy bien ahora para hacer la casetilla a ver cómo nos las apañamos vale ya con nuestra extrusión enderezada pues eh, creo que lo que vamos a hacer es extruir esto hacia arriba vamos a mirarlo desde la vista frontal para ver la altura que tenemos que, que tener Sí, vamos a extruirlo hacia adentro. Esto es un poco guarrería, sinceramente. Es una... es una guarrería lo que hemos hecho. Pero bueno, como no se va a ver, tampoco pasa nada. <ríe> y ya está. Pues ahora, desde la tecla, desde la parte superior, vamos a, so a seleccionar la herramienta Knife. Y vamos a trazar desde la parte superior, ¿vale? En modo ejes. Hay que cortar los ejes desde la vista superior pues vamos a trazar pues una línea desde el centro más o menos a que atraviese el, tanto este como este corte el que hemos escondido también vale y que nos quede más o menos recto vale para poder hacer bien la selección eh, tenemos que seleccionar esta cara y ocultarla con h vale porque si no no nos deja hacer el corte así que lo ocultamos y vamos a la vista frontal de arriba seleccionamos knife ahí y pulsamos enter ahora eh, hacemos alt h para que vuelva a aparecer y listo ya tenemos ya tenemos la guarrada máxima preparada vale seguramente alguien vea este vídeo y diga joder tío no tienes ni puta idea pues evidentemente eh, hay gente que sabe mucho más que yo ya con el corte hecho vamos a seleccionar nuestra geometría y vamos a colocarla en su lugar ¿vale? Si tenemos que corregir las dimensiones, pues las volvemos a, a seleccionar. Estas, por ejemplo, se pueden... Y bueno, tampoco hace falta ser extremadamente preciso, ¿vale? Esto no se va a notar, a grandes rasgos no se va a notar lo que, las diferencias que estamos teniendo. Pero bueno, tampoco es muy dramático porque lo vamos a revestir todo con maderas, así que no se va a notar. Yo lo voy a dejar así y listo, ¿vale? Eh, si alguien quiere ser más perfeccionista, que lo sea. Eh, seguimos vale lo que voy a hacer es disolver este eje x disolver eje y ahora tengo una cara más grande aquí vale vale ahora para hacer esa ventanita pues lo que podemos hacer por ejemplo es duplicar esta cara vamos a duplicarla vale vamos a separarla primero le damos a p separamos por selección y ahora seleccionamos esta cara volvemos otra vez a la vista era esta vista sí, vale ir comprobando siempre porque cuando estamos en una vista así lateral es complicado vale volvemos a edit mode eh, seleccionamos todo y escalamos con la tecla s en y hasta tener nuestro tamaño y escalamos también en z para tener el tamaño de nuestra ventana cuando tengamos el tamaño de nuestra ventana pues eh, repetimos un poquito la misma operación aquí podemos hacer un loop cut con control r en el medio y ahora vamos a seleccionar estas dos caras y vamos a hacer un doble inset con la tecla I dos veces y y seleccionamos estas caras y podemos extruir para lograr nuestra ventana perfecto vale pues ahora podemos volver al modo sólido quitamos el rayos x y lo mismo que hemos hecho antes vamos a acomodarla para que no se solapen bueno pues esta ha sido la manera que hemos tenido de hacer la ventana un poquito Así, un poquito barrería, pero bueno, ha salido, que es lo importante. Y ahora vamos a ir con esta otra ventana, que esta tiene bastante complejidad también. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a seleccionar eh, la casa, modo edición, seleccionamos esta cara, venimos a rayos X y hacemos un inset el mismo proceso. Escalamos en Z, nos la traemos hasta aquí, ahora este, G, Y, hasta aquí. Vale, pues ya tenemos la base de nuestra ventana y ahora vamos a seleccionar esta cara y vamos a ir a la vista frontal y desde la vista frontal vamos a extruir hasta que veamos. Extruimos hasta aquí, vemos que hay un pequeño desfase, pero no nos vamos a preocupar por eso. Seleccionamos este eje con la tecla 2 y vamos a hacer un bebel. Vamos a ver qué tal. Un bebel. Y yo creo que ni tan mal. Ha quedado bastante bastante bien. Si no, en el bebel aquí podemos cambiar eh, los segmentos. Podemos ponerle más o menos. Eh, le podemos cambiar el width como veis así por ejemplo nos puede ir bien y cuando estemos contentos con nuestro bebel pues ya está. Entonces ahora desde la vista frontal vemos que aquí tenemos una serie de cosas que nos tocan un poco las narices esto de aquí bueno podemos hacer el inset pero con ojo de que no nos de que no nos clipe veis aquí arriba que... que se cruzan los vértices pues eso vamos a intentar dejarlo así Vale, y ahora para hacer esta parte del marco pues voy a seleccionar la cara Knife, o sea, la herramienta Knife. Nos fijamos bien que estamos en la cara que tenemos que estar, ¿vale? Porque si no eh, vamos a hacer cortes donde no tenemos que hacerlos. Entonces nos venimos a esta cara, lo cortamos, vamos a cortar de aquí a aquí. Enter. Y de aquí a aquí. Vamos a hacer otro Enter. Enter quizá aquí se puede hacer con modo caras, seleccionamos otra vez nuestra herramienta de selección de afuera, yo creo que voy a extruir mejor las caras hacia adentro. vale pues oye ni tan mal, ahora vamos a repetir el proceso en la parte frontal, vale aquí se me han hecho unos cortes porque como estaba en modo en modo transparente, en el modo transparente puedes estar haciendo el corte en la parte trasera, así que para eliminar si os ha pasado esto podéis seleccionar los ejes que habéis hecho sin querer y le dais a la X y Dissolve Vertex, ¿vale? Entonces ya podéis volver al modo edición y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer un inset de la cara. Podríamos haberlo hecho simétrico, pero bueno, vamos a repetir el proceso. Repetimos el proceso. Hacemos un inset, seleccionamos la herramienta Knife en modo vértices, seleccionamos este vértice, lo llevamos hasta aquí, Enter, seleccionamos este vértice, lo llevamos hasta aquí, Enter, y ahora vamos a seleccionar las caras, con la tecla W volvemos aquí a la, al modo selección, si no, pues pinchamos el modo selección, seleccionamos nuestras dos caras y extruimos hacia adentro. Cojo la herramienta Knife, selecciono vértices y vamos a abrir un vértice de aquí a aquí y hacemos otro aquí. Okay y ahora seleccionamos caras volvemos a modo selección seleccionamos estas tres caras y hacemos un inset en la región con doble i recordamos y lo vamos a extruir hacia adentro vale vamos a seleccionar el plano este plano desde la vista frontal vamos bueno vamos a separarlo p selección eh, venimos a modo objeto seleccionamos nuestro plano volvemos al modo edición y volvemos a seleccionar la cara y vamos a extruirlo en Z. Ahora seleccionamos todo nuestro plano y le voy a dar una escalado desde el frente, lo escalamos más o menos, vale, ahora podemos seleccionar nuestra cara, vale, ya tenemos nuestra parte del tejado que corresponde bastante bien con las dimensiones y ahora vamos a seleccionar el, la misma porción de tejado y vamos a duplicarla y vamos a rotarla 90 grados en y la rotamos eh, 90 grados en y y nos la podemos traer aquí por ejemplo vale vemos que no sea vale si os pasa esto que, pipo, que pivota que el pivote está en otro lado le damos a set origin set origin to geometry y se nos queda otra vez en el centro vale y ya nos lo movemos el tejado a nuestro sitio y lo ponemos aquí encima. Tenemos ya el tejado. Ahora habría que hacer este tejado de aquí. Vamos al modo caras y vamos a hacer aquí una extrusión desde la vista correspondiente. Extruimos. Vamos a extruir también esta cara, que es la que se ve, desde la vista correspondiente y en modo rayos X. y Vamos a extruir un poco. Extruimos. Perfecto. Y volvemos a seleccionar la cara de enfrente, volvemos a ponernos en modo sólido, ¿vale? Y desde su vista lateral, en e, lo extruimos en su sitio y podemos extruir esta cara también hacia abajo y esto también. Vamos a extruir esas dos. Vale, nuestra casa ya va teniendo forma, prácticamente la tenemos terminada. Nos faltaría conseguir esa parte de atrás así que para ello vamos a duplicar vamos a rotar 180 grados en Z y nos lo vamos a llevar en y nos lo llevamos a su posición ocultamos la otra vista y desde rayos x pues mira está prácticamente clavado ajustamos el blueprint en su sitio selecciono estas dos caras y voy a hacer un inset normal me lo traigo al sitio, voy a seleccionar este eje y este otro eje y desde aquí vamos a escalarlo en Y en X, perdón, vamos a escalarlo en X hasta su sitio. Vale, esto es un poco follón porque ya estábamos empezando a ver a través de nuestra pero es el último, es lo último que tenemos que hacer ya antes de poner los tablones. Así que vamos bien. Vale. Entonces, eh, seguimos en esta vista y volvemos a activar el rayos X y lo mismo, mira, tenemos que hacerle a este un corte aquí transversal, vamos a hacérselo con la herramienta knife, de nuevo, seleccionamos vértices, uno aquí, otro aquí, enter, enter, volvemos a esta vista, perfecto y seleccionamos caras, volvemos a darle a la herramienta de selección, seleccionamos estas cuatro caras y hacemos un inset individual de cada cara. Le damos una vez a la I y, y si no nos aparecen de forma individual, pinchamos otra vez en la I y, y ya estamos. Ahora vamos a seleccionar de nuevo en modo caras estas caras y las extruimos. Y una vez extruidas pues podríamos volver a intentar hacerles un bevel, estas yo creo que sí que van a funcionar, eh, si seleccionamos todos estos loops eh, podríamos yo creo hacerle un bevel sin ningún problema control B le damos a la C de clip para que no nos ocurra eso y yo creo que ya tenemos el marco de la ventana perfectamente hecho vale nos faltaría por modelar las marquesinas y estamos listos para seguir, en el, para seguir con los tablones. Ahora hay que eliminar esta parte de aquí, vamos a eliminarla desde la vista frontal, ya tenemos la vista de nuestras marquesinas y yo creo que para... Vale, para hacer la marquesina voy a añadir un cubo, vamos a añadir un cubo y vamos a llevárnoslo aquí mismo, a esta marquesina, va a ser nuestra referencia, vamos a hacer una y luego la vamos a duplicar, ¿vale? Escalamos en X, Vale, venimos a la vista lateral, escalamos en Y hasta que tengamos un grosor pues, de marquesina y nos la vamos a traer al frente, y hasta su sitio, más o menos. Vale, escalamos en Z, venimos a modo de edición, seleccionamos el eje de abajo, nos lo traemos con GZ hacia arriba y ahora para hacerle los cortes estos, pues lo que voy a hacer es un loop cut, ¿vale? Vamos a hacer un control R, loop cut, y nos vamos a hacer, pues 1, 2, 3, por ejemplo, no hace falta que sea exactamente igual tampoco, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer loop cuts y vamos a hacerle, eh, seleccionando modo cara, vamos a quitar modo visión de rayos X, desde la vista frontal seleccionamos el modo caras y hacemos un inset. un inset, lo podemos escalar en X para que tenga un poquito más de, de marco y ahora pues podemos seleccionar toda la seleccionamos todo el marco y lo extruimos o seleccionamos todas las caras como teníamos antes y las extruimos hacia adentro extruimos hacia adentro un poquito y listo yo creo que algo así puede funcionar bien y ahora nuestras marquesinas, vamos a seleccionarle, vamos a hacerles un bebel, a ver si nos dejan. Vamos a seleccionar todos los loops. Recordamos que el loop se selecciona con Alt, Shift, Alt y vamos pinchando en todos los loops que queramos. Vale, vamos a comprobar que está todo seleccionado y Control-V, hacemos un bebel y listo, ya tenemos nuestra marquesina hecha. Ahora nos la podemos traer duplicada en X aquí. Y las podemos rotar para que tengan una apertura en Z, vale, GZ, GY, nos la traemos a su sitio, esta parece que está un poquito más abierta en el blueprint, pero bueno, vamos a, darle, a dejarlas así. Y ya está, ya tenemos nuestra casa lista. Vamos a ponerle los tablones. Vale y para terminar con este vídeo vamos a terminar con los tablones y vamos a hacer también el cartel de came House. Así que para hacer los tablones tenemos que tomar la referencia de uno de ellos y pues ir editando como hemos hecho hasta ahora. Así que nada, vamos a ello. Vamos con uno y ya simplemente vamos a ir duplicando y ponemos el resto, ¿de acuerdo? Así que os enseño cómo se hace uno y el resto los tenéis que hacer vosotros. <ríe> vale, vamos a ir a esta vista lateral y vamos a activar el modo el modo wireframe. Yo creo que los podríais hacer sin necesidad de instrucciones porque ya habéis aprendido a modelar un montón a estas alturas así que vamos a abrir con un cubo y vamos a escalar en Z vamos a venirnos hacia abajo, vamos a seleccionar este por ejemplo vale y lo vamos a escalar también en Y vale vale, desde modo edición podemos seleccionar los ejes de arriba nos los traemos en Z y los de abajo pues los subimos en Z también, a su lugar, a su posición. Los escalamos en X para que tengan el grosor de un tablón. Para eso venimos a la parte frontal, GX, y nos los traemos hasta aquí. Los escalamos en, y hasta que, en X perdón, hasta que tengan el tamaño deseado. Los, de, los ponemos en su sitio vale y ahora lo que podríamos hacer para que un poquito de irregularidad a estos tablones podemos aplicarlo directamente en texturas o podríamos a lo mejor también randomizar un poco la malla vamos a hacer lo segundo vamos a randomizar la malla vamos a hacer control r y vamos a añadir unos cuantos cortes dentro de nuestro tablón y los vamos a dejar en el medio vamos a poner dos y quizá también perdonad otro también aquí Vale. Ponemos así unos cortecitos. Eh, cuando ya tengamos todo el, el corte hecho, todos los tablones cortados, hacemos un control R en todos los lados para que tengamos un poquito más de geometría. Seleccionamos toda la geometría, vamos a mesh y vamos a transform randomize. Le damos a randomizar y aquí podemos eh, alterar el amón ¿vale? Ahora mismo está muy alterado, pero si lo bajamos un poquito, vale si cambiamos un poquito las proporciones, eh, se nos deforman los tablones, ¿vale? Tenemos una geometría más o menos deformada. Entonces, así lo que podemos hacer, pues es esto, ¿no? Es eh, tener un, un tablón que si lo vemos desde modo sólido, vamos a quitar el rayos X. Tiene más forma de tablón, ¿no? Eh, lo único que tiene unos polígonos un poco feos, que para disimularlos vamos a darle a 6 de Smooth y ya lo tenemos más o menos bien, ¿vale? Vale, una vez ya tenemos nuestro primer tablón, ahora lo que hay que hacer es simplemente duplicarlo con Shift D, duplicamos, Shift D y movemos en Z y lo colocamos en su sitio. Si queremos volver a randomizar, a volver a randomizar si queremos el tablón, podemos volver a hacer lo mismo. Mesh, Transform, Randomize. Y se nos randomiza. Lo único que bueno, pues que igual es un poco, un poco coñazo tener que estar haciéndolo todo el rato, ¿no? Pero bueno, así le damos un poquito más de realismo a nuestro, a nuestro objeto. Vale, ahora simplemente tenemos que repetir el proceso. Shift D, duplicamos. Duplicamos, colocamos en su sitio. Shift D, volvemos a subir arriba. ¿Y ahora qué pasa? ¿Lo dejamos aquí tal cual? Pues no. Yo lo que voy a hacer es escalarlo en Y, G, Y. Y me lo traigo a cada lado. Eh, voy ajustando, ¿vale? si os es más cómodo hacerlo desde el modo edición, hacerlo desde el modo edición, si no desde el modo objeto, luego simplemente vamos a aplicar la escala y ya está. Vale, entonces me traigo este mismo tablón, me lo traigo aquí, que tenemos la misma medida aproximadamente, y ahora para rellenar el hueco que hay debajo, ¿vale? Debajo de, la... debajo de esta ventana veis que hay un hueco, pues lo vamos a rellenar, ¿por qué no? Vale, entonces vamos a duplicar. Vamos a traérnoslo a la zona y escalamos de la misma manera. Lo único que vamos a hacer es eh, pues escalarlo también en el eje Z, ¿vale? Entonces escalamos primero en el eje Y para dejarlo en su posición de listón. Y S Y eh, X, o sea, SZ, GZ y nos lo traemos a su lugar esto es un detalle que parece sin importancia pero bueno esto luego a la hora de renderizar pues nos va a dar más realismo y nada simplemente repetir proceso con todo y esto aquí se nos va a complicar un poco pero lo que podemos hacer es venir a modo edición seleccionar este eje y moverlo para que no se vea ¿vale? y aquí lo mismo venimos a modo edición seleccionamos el eje y lo movemos y así desde el modo objeto ya quitamos el wireframe y pues no se nota demasiado y si no lo que queremos lo que tenemos que hacer es de hecho es lo que vamos a hacer vamos a venir a modo edición y vamos a seleccionar estas caras del tejado para que salgan hacia afuera y nos tapen los tablones vamos a escala a extruir y ya nos tapa perfectamente el apaño que hemos hecho vale pues exactamente lo mismo esto es simplemente ir haciéndolo vale y lo que podemos hacer es eliminar caras, o sea seleccionamos todas las caras que queramos eliminar, por ejemplo estas que no se ven, estas que no se ven, estas que no se ven y estas que tampoco se ven, eliminamos con la X y le damos a caras. Y si seleccionamos también estos, ver... estas... estos ejes que se han quedado aquí colgados, pues los podemos eliminar también. También podemos seleccionar eje a eje, S, Y, escalar en Y, solamente en Y, porque si no se nos escala todo proporcionalmente, ¿vale? Podemos escalar así. Y aunque no es la forma más correcta de hacerlo, esto es un ejercicio que nos sirve para ir practicando. Vale, eh, para poner este aquí, pues podemos duplicarlo, traerlo en Y, y cuando lo tengamos en su sitio, rotamos en Z 180 grados, Y, colocamos, y apañado, ¿vale? Y a seguir buscándonos las mañas para hacerlo en todos los sitios. Vale, me voy a coger este, lo voy a duplicar, cancelo, roto eh, 90 grados en Z. Y me lo traigo en Y, de X, y desde la vista trasera pues a repetir el problema. Vale, y con la zona esta porticada, pues lo mismo. Vamos a duplicar Z, venimos a modo edición, seleccionamos estos ejes en modo rayos X, seleccionamos los ejes superiores, escalamos en X, esta vez, este también, este también, ese X. Vale, cuando hayamos terminado la parte trasera, pues vamos a seleccionar toda esta parte que es exactamente igual que en el otro lado. Vamos a duplicar y en Shift D duplicamos y en Y nos lo traemos a nuestro sitio. Ya lo tenemos colocado. vale pues hemos conseguido ya colocar todos los elementos de nuestra casa tal y como ponen en los blueprints y ahora lo único que nos faltaría sería colocar el letrero y con esto vamos a terminar este vídeo que bastante largo se ha hecho vale así que para añadir texto en blender vamos a darle a shift a vale en modo objeto shift a añadimos un texto texto y aquí pues podemos buscar el tipo de fuente que queramos Borramos y ponemos Kame. Eh, para escribir hay que escribir en modo edición, ¿vale? GX nos lo traemos fuera y ahora vamos a hacer shift... Eh, no, vamos a volver a añadir otro texto y vamos a poner house en otro texto, ¿vale? Modo edición, house. Vale, vale ahora tenemos dos objetos distintos, cada uno con una letra, con una palabra. Entonces, para darle grosor a la, al texto, vamos a ir a texto. En texto, vamos a ir a geometry y en geometry, vamos a darle a extrude. Extruimos un poquito, tampoco mucho, hasta que nos quedemos a gusto. Luego, en el otro, lo mismo. Vamos a darle un poquito de geometría, un poquito de, de extrusión. 5 le habíamos dado, pues 5 este también. Y ahora vamos a coger los dos y nos los vamos a traer en Y al frente de la casa. Vamos a rotarlos. 90 grados en X. Vale, y nos los vamos a traer a su posición original, vale. Desde la vista frontal. Z, vale. Estos hay que rotarlos un poquito en Y, yo creo, ¿no? Porque a ver. Cómo lo tiene, sí, está un poco rotado. Vale, podríamos aparecer, hacer aparecer el empty, GZ, GX, y escalamos un poquito, rotamos un poquito más, GX, GZ, GX, más o menos aquí va bien, vamos a coger el house, vamos a escalarlo un poco, vamos a rotarlo otro poco, vamos a intentar traerlo a nuestro sitio, y aunque no es, la misma, no es el mismo tipo de fuente, pues se parece bastante, si os dais cuenta. Vale, pues en este vídeo hemos visto cómo pasar de un blueprint a un modelado 3D. En un buen rato, hemos tardado un buen rato, pero bueno, es que modelando desde hacía tanto tiempo que no modelaba, que de hecho hay algunas cosas aquí que tendré que retocar seguramente. Pero bueno. Este es el vídeo número uno. vamos a hacer un vídeo número 2 haciendo el shading, luego vamos a hacer también las palmeras en el próximo vídeo seguramente, y luego ya haremos el entorno con el agua, las nubes y quizá pongamos alguna nube de estas de Goku y si nos animamos incluso hacemos hasta algún personaje. Y ya está, pues gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado a pesar de los inconvenientes y los problemas que hemos tenido. Pero bueno, estas son cosas de que pasan siempre cuando estás moledando, ¿eh? esto nunca es así llegar y besar el santo a la primera. Bueno, igual cuando ya eres un pedazo de pro sí, pero cuando todavía estás aprendiendo es un, poco, es un poco complicado, ¿no? A veces se te presentan situaciones que no sabes cómo resolver, pero bueno, para eso están los tutoriales en internet, por eso yo estoy haciendo este tipo de vídeos, para que haya ejercicios de este estilo que te ponen en un aprieto y bueno, pues así cada uno que lo resuelva. Y así veis mi método de resolver Porque mi método de resolver no es nada ortodoxo Porque yo no he estudiado modelado 3D Yo he aprendido por mi cuenta Y yo muchos de los atajos y de las cosas que hago Pues las hago de, de memoria no De las cosas que yo estoy haciendo Así que nada, esto es lo que hemos hecho en este vídeo Y espero que os guste Nos vemos en la próxima, hasta luego